La universidad tomó la decisión de contratar a un profesional realmente experto. Los números aumentaron en 30% nuestra matrícula. Esto nos tiene felices a todos. Lo siento por... Estás en, en la cima de la academia. Y, y, y aún así y, eres y, mi empresa. Ven nada más, amiga La siguiente participante no puede parar de tomar fotografías Es una máquina de tomar fotografías No sé si nos quiera decir su nombre Te quiero preguntar algo ¿Tú tienes algún lugar favorito que sea tuyo? Que no es un restaurante Es más, ¿ves ese brillo en la pared? Es tu mm. sombra Te digo la verdad Me gusta verte Me gusta maravillarme de lo que haces Usted perfectamente sabe del reglamento que tenemos en la universidad No puede haber relación entre alumnos y personal de la universidad Usted sabe que lo que... Si en este momento silenciaras las voces que están en tu cabeza Y escucharas esa voz pequeña Del corazón que te está diciendo en este momento Mira compa, o te caes con tus zapatos O aquí mismo te mueres Hemos tenido poco tiempo para estar juntos pero tengo que aprovechar ahorita que está yendo bien en el trabajo hace mucho que no veía algo tan bonito eran unos borrachos yo no estaba ayudando a la muchacha esa preguntando absolutamente nada te prometo yo soy buena onda te prometo ni siquiera me dijiste tu nombre